Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, hoy tenemos algo distinto, algo diferente Algo que vengo a traer, como les vengo diciendo últimamente El hecho de traer cosas nuevas al canal Y esto tiene que ver un poco con, justamente con eso El hecho de traer algo nuevo al canal Y tiene que ver con una petición que queremos O yo por lo menos quiero impulsar desde este lado eh, Justamente con el tema de lo que tiene que ver con un tanque premium latinoamericano. El otro día estaba hablando con uno de los chicos del juego. Obviamente me lo han pedido muchas, muchas, pero muchas, pero muchas veces realmente. El hecho de, che Nando, ¿por qué no impulsamos que haya un tanque latinoamericano? Aunque sea, me han dicho de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, he hablado con un muchacho de Chile. Me decía, che, ¿por qué no hay un tanque chileno en el juego? ¿Por qué no hay un tanque argentino en el juego, otro muchacho? ¿Por qué no hay un tanque de Colombia en el juego? ¿Por qué no hay un tanque de México? Y así con cada nación, o de Uruguay, o de, o de cada nación, cada país, eh, quiere su, obviamente su tanque. Yo lo que siempre les digo, y por lo menos es lo que realmente pienso, es el hecho de que primero tenemos que tratar de unirnos como comunidad, como y empezar a pedir lo que tiene que ver con un tanque, aunque sea premium o de línea con doble nacionalidad, como quieran meterlo, premium de doble nacionalidad, lo que sea, no importa, lo que sea. Pero aunque sea, pidamos un tanque eh, que tenga que ver, digamos, con justamente esto. Alguna nación de Latinoamérica, bien, desde México, pasando por todos los países, hasta el país más al sur, que puede ser Argentina o Chile. Pero ya les digo, en el medio cualquiera puede ser bienvenido. ¿Por qué les digo esto? Porque justamente es la puerta de inicio para algo más grande después. Una vez que eh, Wargaming, tal vez, tengamos la posibilidad de que nos escuche y que nos preste atención a tal vez... A, no sé si puede ser la posibilidad de que sea a través de este comunicado, de este... de esta solicitada, eh, se puede llegar a pedir otras cosas. ¿Bien? Entonces... Pero primero necesitamos, que, aunque sea que nos den... Un poquito de, de, de mimos a los jugadores latinoamericanos. Ya les digo porque somos muchísimos los que estamos conectados en el servidor. Hay un montón de personas que juegan. Y estaría bueno que alguna vez dejen de... No es que dejen, digamos. Que estaría bueno que alguna vez metan un tanque latino. bien O sea, meten tanques rusos. Meten líneas eh, americanas. Meten un montón de tanques premium permanentemente. ¿Por qué no? Me pregunto yo algún tanque de latinoamérica y le digo a la gente de warraming que no se hagan problema desde eh, el punto de vista de elegir una nación en particular porque yo realmente creo que estaría bueno para toda la comunidad que aunque sea del país que sea no importa bien lo que importa es que nos den bolilla que nos presten atención que sepan que estamos acá que sepan realmente que somos una comunidad que tenemos nuestra forma de pensar y que también planeamos cosas bien eh, por eso lo digo, desde mi lugar me encantaría que la gente de Warhammer nos dé la posibilidad de tener un tanque premium, yo digo premium porque me parece lo más sencillo tal vez, antes que meterlo en una línea sería más eh, problemático pero sí, creo que un tanque premium aislado del resto, estaría estaría bueno sí, tal vez podría, no sé, llegar a ser algún tanque X que tenga algo que ver con alguna nación europea o de que están... Digamos, eh, arraigadas ya en el juego Y que tal vez lo unan y lo metan ahí Bien, porque si no me van a decir sí Si ponen un tanque, no sé, por decir algo eh, El Leopard chileno, si no hay una rama chilena ¿a dónde lo van a poner? Bueno, el Leopard tal vez tiene algo que ver con ese Leopard alemán Entonces tal vez podrían llegar a ponerlo En una parte separada Dentro del árbol tecnológico En la parte de abajo, digamos, donde están todos los Premium eh, En la rama alemana Por decir algo, bien, es un ejemplo nada más entonces yo lo que planteo es eso y lo que le planteo a ustedes y también les voy a pedir a ustedes porque esto va a ser pura y exclusivamente obra de ustedes, ¿ok? O sea, esto yo lo impulso, yo lo, digamos, lo, lo, lo tiro así, pero después es que realmente depende de ustedes, porque si esto tiene firmas o no tiene firmas, a mí realmente no me va a cambiar la vida. Sí que me encantaría que esté llena de firmas y que pasemos las 100 firmas las 200 firmas las 300 firmas a ver hay un montón de jugadores latinoamericanos en el servidor y yo creo que pasando aunque sea las 200 300 firmas realmente existe una posibilidad de que nos escuchen bien porque son 300 personas al menos de ahí para arriba que eh, queremos realmente que algo cambie dentro del juego bien es mi postura digamos es lo que yo pienso eh, ya dejé de plasmarlo solamente en lo que tiene que ver con deseos Sino que acá lo estoy plasmando directamente En la descripción, y además voy a hincharles las pelotas todo el tiempo Para que firmen, firmen, firmen Y ustedes lo compartan, ¿bien? Tienen que compartirlo, porque esto no es para mí Esto es para todos nosotros Porque si después empezamos por un tanque, por decir algo, no sé Un tanque mexicano Después tal vez dentro de ese tanque mexicano O tal vez pongan una rama de tanques latinoamericanos No se sabe pero si no empezamos nosotros desde acá, de a poquito, a hinchar para que nos den un poco de, de, de bolilla, por decirlo así. Bueno, eh, entonces va a ser muy complicado. Yo les propongo esto. Yo lo planteo, digamos, desde mi lugar como CC, como no sé, influencer, como quieren decirle. No sé, como youtuber, streamer, lo que se les ocurra a ustedes. Pero yo lo planteo y se los tiro a ustedes. Ahora la responsabilidad es toda tuya, que estás del otro lado, en pasar, firmar. Es simplemente, como les muestro acá, mirá. Es muy sencillo, lo que yo les planteo es esto. A través de la presente solicito de la manera eh, cordial a Wargaming agrega a su juego War of Tanks al menos un tanque con alguna nacionalidad latinoamericana premium pongo yo al juego ya que es un gran deseo de toda la comunidad. Con el fin de demostrar a Wargaming que esta petición es apoyada por la comunidad he solicitado a, los, a la misma, o sea a la comunidad, algunos datos junto con su nick. Desde ya muchas gracias por tener en cuenta a la comunidad, a todos los jugadores, Nando Capo Ando guión bajo capo, contribuidor de la comunidad de NAOSA. Esto es muy sencillo. Pones acá tu nombre, tu apellido o lo que quieras. Le pones de dónde sos, la ciudad. Si quieres ponerle, si te obliga. Creo que, no sé, pero si te obliga. Bueno, ponerle la ciudad donde sos. Y poner tu nick de World of Tanks. Y eso después vamos a ir. O yo personalmente me comprometo a enviárselo a la gente de Wargaming. Bien. Ahora, ya como les dije recién, depende pura y exclusivamente de ustedes, que lo compartan, que rompan las bolas en sus clanes, en todos los clanes. Esto es una movida latinoamericana, no es una movida mía sola, es una movida para todos nosotros porque puede ser la llave que abra un montón de puertas. bien. Como les decía recién, pueden que pongan un tanque primero, no sé, mexicano o chileno o argentino o uruguayo o venezolano o colombiano y después de ahí se pueda expandir a, otras, eh, a otros tanques. ¿Entendés? Entonces, piénsenlo bien, es algo sencillo, no les pido ningún dato muy complejo, no les pido nada, simplemente eso, que eh, es algo para todos nosotros, realmente yo lo hago de corazón, porque, repito, a mí no me cambia nada, yo no, no, no recibo nada, no gano dinero con esto, porque alguno va, a salir. alguno va a decir, ah, Nando, pero a vos te van a pagar por esto. yo no veo nada, no veo un centavo, o sea, lo hago simplemente por ustedes, por nosotros, por todos los que jugamos WOT, que me encantaría que haya un tanque o dos, o tres para elegir de diferentes nacionalidades. ¿entendés? Me encantaría que haya un tanque, no sé, colombiano, un argentino, un uruguayo, un chileno, o un paraguayo, un boliviano, o no sé, o un peruano. Cualquier tipo de tanque que nos represente un poquito, un poquito a nosotros. Porque sí, está bien, eh, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene su rama, pero no, no, no tiene que ver con nosotros. Eh, ni siquiera hablamos idioma, así que no, no. No nos representa, sinceramente. Yo lo digo como... como comunidad latina así que soy así que bueno amigos nada ya les digo les dejo la responsabilidad a ustedes de que firmen esta petición es muy sencilla es muy fácil ya te digo acá los datos son muy es que es muy escaso es nando en mi caso nando capo vos pones tu nombre de la argentina pones tu ciudad yo pongo Quilmes, nick de bot nando y Oja, nando y bajo capo eh, no soy un robot firmar listo ya está no tiene que hacer más nada es hiper hiper hiper mega archi fácil y, y, y sencillo bien Así que bueno amigos, nada, les voy a estar dejando en la descripción y compártanlo por favor, por favor, por favor, háganme la gamba con eso de que, de que podamos demostrarle a Wargaming de que no solamente estamos para jugar sino que también tenemos voz y voto y queremos participar un poquito, un poquito con todo lo que hemos aportado muchos al juego. Estaría bueno que nos den una chance con respecto a esto. Es mi opinión, es una opinión personal, cada uno pensará lo que quiera, yo pienso, eh, pienso esto y en la descripción les decía que les voy a estar dejando el link para que puedan eh, firmar esta, esta petición de un tanque. Que nos incluya a nosotros los que somos los latinoamericanos Así que bueno amigos, muchas gracias por prestarme atención Muchas gracias por dedicarme este tiempito No los molesto más, los quiero mucho Saben que siempre estoy para responder lo que me pidan Lo que pueden, lo que quieran y lo que puedo trato de responderlo Tienen el grupo de Whatsapp, tienen los grupos de Whatsapp El grupo de Telegram, tienen el Discord, tienen un montón de cosas Así que ya saben, lo que necesitan me dicen Y directamente no va a haber ningún problema que yo les respondo pero bueno, vamos a meterle fuerza, vamos a meterle garra por ese tanque latinoamericano. Es hora de que nos pongamos un poquito en pie de guerra en el buen sentido. Eh, así que, que nada, eso. Por supuesto que la idea justamente es la de poder tener un tanquecito, uno aunque sea, para nosotros acá, para todos los latinos que nos dedicamos. Eh, y nos sentamos todos los días a jugar un ratito aunque sea al WOT. Bueno, les mando un beso gigante, cuídense. ¡Muah! Hay cosas, me lo dejan en los comentarios Recuerden que no sirve que firmen en los comentarios Eso no, no me interesa, o sea, lo que importa Acá es que firmen la solicitada Porque después el listado que yo le voy a pasar A Wargaming va a ser el que esté en la solicitada Bien, o sea, tiene que ver con eso Cuídense, gracias por todo Y apoyen la solicitada Chau chau